hola qué tal cómo están buenas tardes hoy 23 de junio 2018 estamos de retorno es un placer como siempre traerles un nuevo tema eh, para la entrega a nuestro canal invitarles a todos nuestros amigos a suscribirse para obviamente de esta manera no perderse todos los temas que publicamos día a día bien entonces vamos a ver el procedimiento general a tener en cuenta para el tema de la constitución de una asociación sin fines de lucro vamos a revisar cuál es el marco jurídico que por las cuales se rige este tipo de constituciones Bien, tenemos el, el, el, la norma de rango que es el Código Civil, está es, eh, específicamente en el título número 2, artículo 8098. A tener en cuenta, revisar, eh, digámoslo estos artículos si estamos pretendiendo constituir una asociación sin fines de lucro. Vamos, eh, importante punto, cuando los socios o las personas se juntan para constituir una asociación sin fines de lucro, tener en cuenta cuál es la actividad a la que se va a dedicar. Esta actividad tiene que ser de alguna manera eh, en beneficio de una sociedad, en beneficio de la localidad, departamento o distrito lo que sea lo que fuese entonces a tener en cuenta porque eh, obviamente esto eh, tiene relación directa con el tema del impuesto a la renta eh, para solicitar la exoneración otro punto importante dentro de esto, eh, todos los bienes que haya generado la asociación no, se, no pueden ser distribuidos entre los socios. No hay forma que si la asociación se disuelve, estos bienes no pueden ser distribuidos porque eh, de alguna manera estarían eh, frigiendo la norma y estarían generando o oh, enriqueciéndose de alguna manera ilícita. Sabemos que en la actualidad encontramos eh, muchas eh, digámoslo, empresas jurídicas que se esconden bajo este eh, digamos, los marcos jurídicos para, obviamente, enriquecerse de manera ilícita. Obviamente porque están exonerados del impuesto a la renta. Sabemos que eh, la exoneración para ese tipo de asociaciones eh, está vigente hasta 31 de diciembre de este año, 2018. Bueno, ese es eh, un punto muy importante que los socios deben tener en cuenta para que, de alguna manera, no eh, tener vicios dentro de la Constitución. Siguiente paso, eh, como sabemos, como toda persona jurídica nace en temas de SUNAR, entonces se tiene que hacer la búsqueda del nombre de la denominación que se está pretendiendo, obviamente, eh, constituir. Una vez que tenemos la negativa de la búsqueda, se tiene que hacer la reserva del nombre por los 30 días. Tenemos un video, bueno, varios videos ya respecto a estos procedimientos de la búsqueda y reserva de nombre que lo pueden hacer a través de las oficinas presenciales de la SUNAR o también utilizando la plataforma SIT SUNAR. Es importante tener en cuenta. Si no lo, si no lo saben, a revisar nuestros videos está en nuestro canal para seguir el procedimiento. Bien, ¿cuál es la forma, eh, ¿cuáles son los trámites para la formalización? Si bien es cierto, cuando uno constituye una persona jurídica amparada en la Ley General de Sociedades, la 2687, entonces vamos o partimos primero por los estatutos, la minuta y la escritura pública. En la constitución de una asociación, eh, un requisito primordial que es, eh, tiene que, digámoslo, eh, iniciar con el acta de constitución. El acta de Constitución, de alguna manera, es el paso principal en el cual se debe enfocar para, la eh, naturalmente, seguir con el tema de la eh, Constitución o la elaboración de los estatutos. Es un punto muy importante. Si vamos al notario para que nos haga o, o, o la escritura pública y no llevamos el acta de Constitución, lamentablemente no vamos a poder digámoslo iniciar el tema. Entonces, es un punto muy importante que es la gran diferencia que, obviamente, como lo recalcaba, las que se constituyen bajo la Ley General de ciudades Esto es importante. Eh, bueno, ¿qué, cosa, eh, ¿qué engloba los estatutos? Los estatutos es el reglamento interno por la cual la asociación se va a regir. Si no está estipulado dentro de los estatutos, eh, se recurre obviamente al código civil y así sucesivamente a las normas que obviamente los, lo, lo, lo rigen este tipo de, de, de empresas. ¿no? La minuta, como sabemos, la minuta lo elabora eh, el abogado para el tema, que es el siguiente paso para la escritura pública. La escritura pública lo sabemos que lo hace el notario, es obviamente el instrumento que en el cual se formaliza ya naturalmente la, la empresa, o perdón, lo, lo, los procedimientos para, para seguir a Asunar. Entonces, son los pasos importantes que se deben tener en cuenta para la constitución de una asociación. Seguidamente, ya terminado el ámbito legal, pasamos al ámbito tributario, que es solicitar el club en, en las instalaciones de la Asunar. Y obviamente los libros y la facturación, bien, ese es un procedimiento que eh, ya naturalmente es operativo la parte contable. ¿no? Entonces, eso es eh, muy importante tener en cuenta eh, dentro del ámbito tributario. El ámbito eh, laboral, eh, si tienes personal en planilla, pues obviamente tienes que darte al registro y comunicar al Ministerio de Trabajo y probablemente hacer todos los procedimientos que se requieran dentro del ámbito operativo eh, puntos importantes a tener en cuenta entonces dentro eh, de los procedimientos para la constitución de una asunto. Trámite de formalización, ya sabemos que también la municipalidad, el tema de la licencia, los avisos, digamos, los publicitarios, que no hay forma de, digamos, lo que podemos obviar esa parte. Eh, especiales, por ejemplo, si eh, los fines, vamos a, a tratar, por ejemplo, si quiero constituir una asociación sin fines de lucro, que es, por ejemplo, eh, se me ocurre de karate, no se me ocurre, por ejemplo, entonces estamos pretendiendo, si queremos, digámoslo, tenemos que hacer los trámites especiales, como por ejemplo en el IPD, o de repente algunas actividades que necesitan permiso del VINSA y, obviamente, de las instituciones que naturalmente se deben uh, solicitar estos permisos para, uh, de, de, o en todo caso afiliarse de una u otra forma para tener el respaldo. ¿no? Trámites complementarios, por ejemplo, si ya tienes una asociación y quieres que tu, tu logo de alguna manera sea nacional y esté reservado, pues tienes que hacerlo antes. Bueno, importantes puntos a tener en cuenta los órganos de gobierno de una asociación si bien es, ser, si bien es cierto, eh, los órganos tienen eh, en este caso tres órganos lo que es la asamblea general de asociados es el órgano máximo que obviamente va a, va a gobernar eh, esta, esta persona jurídica en la cual van a tomar los acuerdos y eh, es el primer órgano dentro del ámbito de, que tiene que estar estipulado dentro de los estatutos eh, siguiente es el consejo directivo, el consejo directivo de una u otra forma eh, esto es elegido por el la asamblea general de asociados la pregunta es ¿cuántos socios necesito para poder constituir una asociación? la, la respuesta tampoco la encontramos en el Código Civil no está estipulado digámoslo como mínimo o máximo pero, pero en el marco de las operaciones nos, obviamente necesitamos mínimo tres mínimo tres que es por ejemplo el presidente el secretario de acta y el tema de la soberanía mínimos son, son tres. Entonces tenemos que tener en cuenta eso para la constitución de una eh, digamos, asociación. La pregunta es eh, cómo se constituye esta asociación, eh, cómo es el tema del capital, de los aportes, el tema digamos, de la apertura de la cuenta, es igual que la, la personas que se bajo la ley de las ciudades, la respuesta es no. Estas, eh, estos tipos de, de asociaciones se constituyen con capital cero. El capital obviamente va a ser con las aportaciones de los socios que está estipulado dentro de los estatutos que van a aportar mes a mes. Entonces, eso hay que tener en cuenta el punto importante. Puntos importantes. Bueno, eh, de alguna manera hemos tomado la, las pautas generales entonces para el tema de la reconfiguración de una asociación. Vamos a ver en todo caso eh, el tema acá. Nosotros tenemos eh, lo que es ya escritura pública de una asociación. Como les comentaba, entonces parte en primer lugar la asociación por el tema de la acta de constitución. Una acta de constitución en la que está estipulado quiénes son los integrantes, sus domicilios y toda la información que se requiere para elaborar una. acta. Entonces, seguidamente pasa el tema de la elaboración de los estatutos. La elaboración de los estatutos eh, es recomendable que lo haga un abogado que conozca obviamente eh, estos eh, tipos de constituciones porque si no va a haber unos problemitas dentro del registro que van a ser observados eh, porque eh, incumplen algunas de las normas. Entonces, como nosotros podemos aquí ver el tema, de la, ya el tema de los estatutos, tenemos por ejemplo lo que es la, la duración de la asociación, el domicilio, tenemos la finalidad, objetivos y seguimos con el tema de las obligaciones, seguimos con el tema del patrimonio. Como les comentaba, en el, el patrimonio no se constituye esta empresa o esta entidad eh, eh, eh, jurídica, no se constituye un patrimonio sino un patrimonio cero. Ya de ahí, posteriormente, eh, con los aportes de los asociados, será que se va estableciendo su patrimonio. Entonces es importante tener en cuenta, eh, como les comentaba, por ejemplo, tenemos el órgano de gobierno, que es la Asamblea General y el Consejo Directivo, naturalmente. Entonces, puntos importantes a tener en cuenta en la Constitución o, oh, perdón, en la elaboración de un estatuto, eh, ah, bueno, son varios, eh, digamos, los artículos que se tienen que tener de redactar ¿no? y se tienen que adecuar a los fines dentro de la asignación. Entonces, por ejemplo, tenemos el consejo directivo, cuáles son digamos, las funciones del presidente, cuáles son las funciones del secretario, del notario de actas y cuáles son las funciones del tesorero. Importante porque esto obviamente va a eh, servir para posteriores aportar cuentas corrientes dentro de las entidades financieras. Es importante la, digamos, lo, tener en cuenta eh. De Las elecciones obviamente tiene que estar... Eh, dirigido o diseñado en base a todos los procedimientos que se debe seguir, eh, digámoslo, en la toma de decisiones de una asociación. Bien, más o menos entonces ya hemos visto, hemos tenido en cuenta esa parte. Espero que el, hemos tomado, digámoslo, un resumen de forma así rápida eh, cuáles son los procedimientos a tener en cuenta en la constitución de una asociación. Espero que sea de ayuda este material. Saludos a cada uno de ustedes, que tengan una excelente tarde.